Bien, en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es dos librerías que tienes que la librería para conjuntos y la librería para diccionarios. La primera viene, es una continuación de lo que ya vimos en el tema anterior. Veremos las funciones fundamentales, las que nosotros habíamos definido, qué complejidad tiene, porque lo importante no es que otro la defina, sino que bajemos la complejidad. Y también, y también eh, otras funciones auxiliares que nos pueden servir a la hora de resolver problemas. En concreto, los problemas de la última relación que se resolvió sin las librerías y ahora se han propuesto para resolverlo con la librería. Bien, recordad que en el tema anterior, en el tema de conjuntos, al final... Vimos tres implementaciones. Esto es repasar un poco. Primera representación de los conjuntos como listas no ordenadas, con posibles elementos duplicados. La segunda no ordenada pero quitábamos las repeticiones. Y la tercera era ordenada y sin repeticiones. Habían tres posibles representaciones. Y después había un conjunto que era la asignatura del tipo abstracto de datos ...un conjunto de operaciones que definíamos en las tres implementaciones. ¿Cuáles eran las operaciones? Una para construir el conjunto vacío... ...otra, el inserta, que lo que hace es añadir un elemento a un conjunto... ...borrar la ocurrencia de un elemento en el conjunto... ...comprobar si un elemento pertenece a un conjunto... ...y comprobar si el conjunto es vacío o no lo es. Bien, y estuvimos haciendo las implementaciones y al final llegamos a ver las complejidades os acordáis de este cuadro ¿no? En fin, aquí teníamos esta es la primera representación la segunda no ordenada sin duplicado y la tercera ordenada sin duplicado había operaciones que eran igual por ejemplo vacío es vacío todas esas eran de complejidad constante y ahí no no lo íbamos a mejorar en inserta ahí había diferencias si era una lista no ordenada, sin repetido, insertáselo, añadíamos al principio de la lista y era, y era constante. En la sin repetido era lineal porque tenía que comprobar que el elemento no estaba. Y en la ordenada lo mismo, tendría que recorrerlo. Lo mismo pasaba con el elimina, lo mismo pasaba con el pertenece, tenía que recorrer. Y bueno, también había problemas... Eh, diferencias en las complejidades eh, para la relación de igualdad. Entonces, este, digamos, es nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Lo que vamos a intentar es ver cómo se puede reducir la complejidad del de la insertar, la complejidad del eliminar y la complejidad de pertenecer. Bien, pues ya sabiendo lo que buscamos, vamos a empezar con la librería las tenemos en el tema 29. Bueno, pues los conjuntos ya lo sabemos. El nombre de la librería, la librería es data.set, igual que data.lit, son las la librerías de, de los datos, de los contenedores. Como hay funciones comunes entre los conjuntos, las listas y el preludio para que no haya conflicto con los nombres, por ejemplo, la función per, pertenece, bueno, la, pertenece a lo de saber si es vacío, pues tiene el mismo nombre. Entonces, para que no haya conflicto, la importamos con un nombre. Normalmente siempre es la letra S, pero no tiene por qué ser, s si puede ser. Y todavía si queremos, si queremos evitar más conflicto, conflicto, lo podemos importar de manera cualificada. Entonces, cada vez que la diferencia es aquí, que es la primera nos sirve para resolver los conflictos, es decir, la S solo, solo la tenemos que poner cuando haya que cuando haya un conflicto de ambigüedad y cuando es, lo uso como cualificada, la S se la tengo que poner siempre. Así que, a partir de este momento, yo voy a suponer que esto es lo que estoy usando. Bien, pues, la librería. En fin, por hacer un vistazo, esta librería la podéis ver, aunque aquí vamos a ver un resumen. Aquí tenéis el enlace, pero si no, si alguien no llega por ahí, siempre con poner punto set en el buscador, pues nos aparece y aquí tenemos la librería. Esta es la librería que vamos a utilizar. Bueno. Eh, ¿Qué pasa con las funciones? Bien, <ríe> primero el tipo de conjunto. ¿Os acordáis que en nuestra representación pusimos conjunto? Bien, en la librería el tipo de conjunto es con la palabra set y A, bueno, A es el tipo de los elementos del conjunto. Y. La forma de construir conjuntos, la más frecuente, es transformar una lista en un conjunto, por ejemplo. Y para eso, en fin, mirad también lo de la, recarga, la sobrecarga de nombres, que lo mismo hicimos para las matrices, para los vectores, es la función a partir de una lista. Si me da alguna lista y yo quiero construir el conjunto, en fin, aquí no hay conflicto porque esta función solo es, es de la librería de conjuntos, si le digo que lo construya, bueno, pues ya, y se lo asigne a C1, pues me dice que C1 tiene tipo conjunto de A. Bueno, porque no ha sido capaz de determinar qué tipo de número es A. Pero fijarse que A tiene que ser un número de los que se pueden ordenar, es decir, no pueden ser los complejos. Bien, y si le pregunto ahora quién es C1, C1 que lo acabamos de construir aquí, bueno, pues c 1 es el conjunto 2-3-5. ¿Qué se observa de la lista al conjunto? Se observan dos cuestiones. Primero, que lo ordena de menor a mayor, el 2-3-5. Y segundo, que elimina las repeticiones. Aquí tendría el 3 que ocurre dos veces en la lista. Bueno, en el conjunto ocurre una vez. ¿Qué pasa si construyo un conjunto, pero... Ahora el que se repite es el 2 y el orden es distinto. Digo, construye el conjunto 2. Bueno, como lo va a construir, lo va a hacer de la misma forma. Y si le pregunto, ¿el conjunto 1 y el conjunto 2 son iguales? ¿Con la función de igualdad normal y corriente? Bueno, pues se da cuenta de que sí, aunque en el como lista, son distintos. Pues en esta lista el 3 ocurre dos veces y en esta lista el 3 solo ocurre uno. Bueno, ya tenemos el tipo, esto es lo más importante que quería ver, ya tenemos el tipo de conjunto ahora lo que queremos son las funciones fundamentales, ¿cuáles son, eran las funciones fundamentales? las funciones básicas, primero la de construir el conjunto vacío Bien, eh, lo voy a poner aquí a ver, para tener también la ventana de voy a poner también la que hicimos en el tema 17 para poder ir comparando aquí Mira, ¿qué es lo que teníamos? teníamos una función que era vacío esa era para construir el conjunto vacío en nuestra librería la función vacío es la función empty y lo que me va a construir es un conjunto, mira que esto, el Fraulee viene no sé como el que escribíamos, el CJ, es el conjunto cuya lista de elementos es la lista vacía. Segunda función. La fun segunda función que teníamos es la función inserta. ¿Inserta qué hacía? Cogía un elemento, un conjunto, lo que hacía era añadir el elemento al conjunto. Pues lo mismo. En la librería, ¿Qué función tenemos? Pues la función insert, que hace exactamente lo mismo. Fijarse, aquí tengo el conjunto, el conjunto cuya lista de elementos es el 3, 2, 5, y le digo INSERTAR 7. ¿Qué hace? Pues que el 7 lo pone al final. Si lo que le digo es que inserte un elemento que ya estaba en el conjunto, el 2 ya estaba, y le digo INSERTAR el 2. ¿Qué hace? Pues me deja la lista igual. Bien, siguiente función que teníamos. El elimina. Elimina, ¿qué hacía? Pues cogía un conjunto, un elemento, y construía un nuevo elemento, quitando el que le hemos dicho. ¿Bien? ¿Cómo es la función de eliminar en la librería? Pues de la función borrar. Lo que hace es, coge un conjunto, eh, y le digo que borre el 3. Mira que borra todas las ocurrencias del 3. En realidad, la única ocurrencia, porque al pasar de lista a conjunto, las repeticiones las quitan. Si lo que le digo es que borre un elemento que no está en el conjunto, borra el 7. Bueno, borra el 7, como los únicos elementos son el 2, 3, 4, 5, pues me deja el conjunto igual. Exactamente igual que el borra. ¿Qué más funciones teníamos? El pertenece. Bien, el pertenece, ¿qué hace? Bueno, pues el pertenece, lo que iba a hacer es comprobar si un elemento está o no en el conjunto. Si yo le pregunto, el número 5 pertenece al conjunto 325, me da la verdad. El número 7 pertenece al conjunto 325, me da falso. Bien. Y la última de nuestras funciones ¿quién es saber si reconocer si un conjunto es vacío o no. Bien, pues esa función en la librería es la función null. Y si le pregunto, ¿es vacío el conjunto cuya lista de elementos es la lista vacía? ¿Verdad? ¿Es vacío? El conjunto cuyos elementos, lista de elementos son el 5 y el 2. Falso. Y ahora una pregunta. ¿Por qué aquí he puesto la S? Alguien que conteste. ¿Por qué he puesto la S delante del, del mundo Exactamente. Lo que dice Álvaro. Como hay, como si sí hay una función que se llama igual en lista, si no le pongo la S, no sabría si está usando el null de lista o el null del conjunto. Entonces, por eso, hay que ponerla porque hay conflicto. ¿Por qué no lo he tenido que poner antes? Porque el pertenece de lista no es igual, inserta, estas no existen en lista con esos nombres. Bien, y ahora vamos a nuestro problema. Habíamos dicho, ¿nuestro reto cuál era? Nuestro reto es que teníamos aquí unas complejidades y la queremos bajar. Bien, hombre, ya digo que hay dos que no dan ningún problema. El vacío y el es vacío, nada. Pero vamos a la primera. Al, eh, bueno, a la, a la penúltima. El pertenece. El pertenece, en nuestras tres implementaciones, tenía complejidad, eh, lineal. ¿A cuánto creéis que se ha podido reducir la complejidad en la librería de conjunto? Bueno, hago la pregunta. Si no la, cambio la pregunta. Si no la sabéis, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Cómo la podría averiguar? ¿Dónde tendría que buscar? Venga, hago dos preguntas. Primero, alguien tiene alguna idea? Voy a ir para. Venga, si este os da problema con el insertar, alguien tiene idea de el insertar qué complejidad va a tener? Insertar es coger un conjunto y un elemento. Si el conjunto y un elemento, que es queréis el añadirselo. Si el conjunto tiene n el elementos. ¿cuántas operaciones habrá que hacer para añadir el elemento? Hombre, en una lista está claro, ¿eh? Hay que recorrer la lista entera. Pero, ¿eso se puede reducir? ¿Y a cuánto? ¿Alguna, alguna respuesta? Hombre, a uno, a uno sí, pero es cambiando la representación, cambiando yéndome la otra representación. Por eso, vamos a voy a hacer la pregunta con el pertenece el pertenece es quizás más interesante este que está en las tres de orden lineal ¿a cuánto se puede reducir? ¿y cómo? el pertenece no, pero la complejidad no es el mejor de los casos, la complejidad es el peor de los casos. Suponte que le digo, mira si un elemento pertenece a una lista, pero el elemento realmente no pertenece. Yo tengo, perdón, una lista, un conjunto. Yo tengo el conjunto formado por eh, los números desde 1 hasta un millón. Y le digo, ¿el 2 millones pertenece o no? Mm, eh, Fernando Sayo de 1 a n. Mm. Alguien que diga otra complejidad y alguna idea de por qué. Porque ahí es donde está la clave de lo que estamos haciendo hoy. ¿Alguna conjetura? Álvaro dice lo mismo que Fernando, la cantidad de elementos. No, menos, menos de n. Vamos, si no se os ocurre, como lo que queremos es ver cuál es la complejidad de el pertenece, bueno, si no lo veis, pues vamos a la librería. Vamos a la librería. Y en la librería, pues voy a buscar la función pertenece. Aquí busco la función pertenece. Uh -huh. Bueno, y aquí la tengo. ¿Qué complejidad dice que tiene? Logarítmica. Logarítmica es mucho menos que lineal. Bueno, ¿y cómo puede ser logarítmica? ¿Algu ¿Alguien tiene alguna idea? Al fin de cuentas, mira, es que si yo lo escribo como un árbol ordenado siempre puedo hacer que el, el elemento que tengo sea menor. Entonces, si hago un árbol perfectamente equilibrado si el, ar, si el conjunto tiene el elemento y el árbol está totalmente ordenado Qué profundidad tiene ese árbol un árbol con un elementos. a ver pensar eh, el conjunto tiene cuatro elementos si hago un arco totalmente equilibrado es decir que eh, de la mínima profundidad posible para colocar esos cuatro elementos en un árbol cuánto necesito 2 y si tiene 8 si el conjunto tiene 8 elementos ¿qué profundidad tiene el árbol de menor profundidad para escribir esos ocho elementos? Bueno, y en general, si tienes 2 elevado a n elementos, ¿qué profundidad tendrá el árbol? N. Y si, y si el conjunto tiene n elementos, ¿qué profundidad va a tener el árbol? logaritmo en base 2 de n. ¿Veis? Entonces, si yo cojo y escribo los elementos de manera que cada vez mm, solo me tengo que buscar una de las dos ramas, ¿os acordáis de los, los árboles también ordenados? Entonces, en cada momento yo qué pregunto? Digo, ¿el elemento que estoy buscando es la raíz? Sí. Bueno, si en la raíz ya lo he encontrado. Si no, ¿qué hago? O me voy por la izquierda o me voy por la derecha. Pero en cada árbol de la izquierda o de la derecha que me quedo con la mitad de elementos, en el peor de los casos ¿qué tendría que hacer recorrer una rama entera. Pero las ramas qué longitud tienen? A ver si el conjunto tiene n elementos, la rama más larga cuántos elementos tiene? lo mismo que antes. Mirad, si el conjunto tiene ocho elementos y lo he puesto en un árbol binario totalmente equilibrado, la rama más larga de ese árbol, ¿cuántos elementos tiene? Exactamente lo que dice Fernando y Paula, logaritmo. Luego, la búsqueda no va a ser n, sino las búsquedas van a ser logaritmo de n. Eso sí. Que el árbol tiene que estar ordenado y perfectamente equilibrado. Ese es un problema que lo no veremos cómo se resuelve en la clase siguiente. Pero la idea os ha quedado clara de que se puede reducir la complejidad de saber si un elemento pertenece al conjunto o no usando la representación de conjunto de árboles ordenados y equilibrados. ¿Ha quedado clara la idea? Vale. Bien lo mismo vamos a las otras operaciones porque ya hemos visto la de pertenece pero teníamos más operaciones por ejemplo el elimina el elimina qué complejidad creéis que tiene bueno el elimina hemos dicho en fin aquí lo pongo el elimina le hemos dicho que borra y también tiene complejidad logarítmica bueno el, el fin de cuentas vamos a ver que el eliminar hace quita un elemento y reconstruye el árbol, pero reutilizando lo máximo posible. Todas estas son tareas que nos van a quedar pendientes para el tema siguiente. Y el insertar, pues también va a ser logarítmico. Mirad que en este caso, eh, la primera representación sería mejor, pero bueno, veis que, esto, que las complejidades que se han conseguido en las operaciones básicas son mejores que las complejidades que teníamos en nuestras implementaciones. Ya en la, en la clase siguiente veremos cómo implementar los conjuntos con estos tipos de árboles pero aparte de las funciones básicas también tenemos un conjunto de operaciones usuales con conjuntos que todas están definidas todas esas operaciones están definidas y no vamos a y no vamos a meternos como pero por ejemplo primero Dos operaciones, una que ya lo habíamos visto, visto, que es para pasar listas a conjuntos, y otra que es la inversa, que es pasar conjuntos a listas. Si yo tengo este conjunto, digo, ¿quién es la lista de los elementos? Bueno, pues si uno es desde lista, el otro es hacia lista. También puedo usar otra forma que es eh, dime la lista de los elementos. Ellen, pues, me va a dar la lista de los elementos. Bien, estas son las dos funciones de transformación, pero lo interesante es no está constantemente cambiando. Es decir, si volvemos otra vez a lo de la cuchara y el tenedor, si el problema se resuelve bien con conjunto, las listas las paso en conjunto y después sigo trabajando en conjunto. Si al final el resultado lo tengo que dar como una lista, entonces otra vez el resultado es el que lo paso a lista. Pero está trabajando solo ¿Cuáles son las operaciones habituales en conjunto? La unión. ¿La unión qué hace? Pues la unión es normal y corriente, coge los elementos no repartidos y el nombre es unión. Eh, intersección, pues me va a dar los, eh, los elementos comunes a los dos conjuntos. La diferencia, los elementos que están en el primero y no pertenecen al segundo, que también se puede escribir con las dos rayitas bueno, esas son operaciones conjuntistas normales unión, interacción, ya está. y a partir de ahí se pueden seguir definiendo muchas más bueno mmm, todas estas funciones aquí lo he puesto muy rápido pero debéis de saber eh, acostumbrarse a dos cosas, que las funciones tienen un valor y un coste es decir Todas tienen valor y coste entonces es importante que os vayáis acostumbrando aunque sea intuitivamente a el, el orden de complejidad de esas funciones y eso siempre lo podéis mirar bueno siempre no, generalmente lo podéis mirar en la librería es decir vamos a ver estas operaciones qué complejidades tienen si vamos a la unión voy ahí al principio control buscar la unión Aquí, ah, mira, la unión, en el caso de que quiera unir dos listas, bueno, pues la complejidad es multiplicar, en fin, el primer elemento. Bueno. ¿Qué complejidad tiene la unión? ¿Alguien se atreve a decir la complejidad de unir dos conjuntos? A las 1, a las 2, a las 3, pues vamos a verlo. Esta no es trivial. ¿Ven? La complejidad es n por el organismo de n partido de m más 1. Bien, ¿qué son n y n? Bueno, pues el número de elementos. n es el número de elementos del conjunto más chico y n es el número de elementos del conjunto más grande. Pero bueno, y lo mismo. ¿Y ¿Cuál es la complejidad de la diferencia? Exactamente igual. ¿Cuál es la complejidad de la intersección? Exactamente igual. Todo esto es por lo que os decía de que, como dice que pintan ahí los logaritmos, bueno, porque estamos trabajando con árboles. Es decir, nosotros externamente estamos diciendo conjuntos, pero las operaciones las estamos haciendo con árboles. Siempre se puede incluso... Si uno es muy arriesgado, lo que os decía, puede hasta echarle un vistazo a cómo está escrita la unión. Eh, algunas lo veis, pero uno dice, bueno, pero esto qué lío es, qué lío es este del de T1 de los árboles. Bueno, ya lo iremos viendo un poco más despacio. Pero hay otra operación, aquí que esta os puede dejar todavía más fuera de juego. El tamaño. El tamaño es el número de elementos de un conjunto. El tamaño, yo digo, ¿qué tamaño tiene el conjunto? El conjunto construido con los elementos de esta lista. en fin, Como quita lo repetido, pues al final me queda tamaño 4. Bueno, pregunta. ¿Qué complejidad tiene? El equivalente de tamaño en la lista es la longitud. ¿Qué complejidad tiene la función longitud en una lista? ¿De qué orden es? A ver, Alguien que diga algo. Lineal, efectivamente. En el peor de los casos tiene que recorrer todas las listas. ¿Qué complejidad creéis que tiene la función que calcula el tamaño de un conjunto? Venga algún valiente que se atreva a decir alguna hipótesis. Pues, peor que lineal no va a ser. Menos que logarítmico. ¿Cuánto puede ser menos que logarítmico? Bueno, vamos a hacer lo mismo que siempre. Vámonos a la librería. Vuelvo otra vez a la librería y miro. Eh, control F, la busco, la función tamaño. Mira qué complejidad tiene constante y ahora alguien pues, puede intentar explicar cómo puede ser independiente del número de elementos que la complejidad siempre sea constante alguna idea cómo puede ser que, que la complejidad sea constante independiente del número de elementos ¿Os acordáis del de problema de cifras y letras? Lo que se hace, la idea es muy tonta, es ¿eh? ampliar, vamos, es una, que ya lo, lo usamos allí, es ¿eh? ampliar los datos que almacenamos con el conjunto. Es decir, son si juntos. Lo represento no como un árbol, sino como un par, formado por un árbol y un número. ¿El árbol qué son? Los elementos del conjunto y el número que el número de elementos del conjunto entonces veis que yo añado un elemento al conjunto que tengo que hacer con un número de elementos añadirle uno cada vez que borro un elemento que tengo que hacer con su número de elementos quitarle uno y cuando me pregunto qué número de elementos tiene tengo que contarlo no solo tengo que mirar quién es el número de elementos que lo tengo almacenado Está claro de por el truco de por qué se puede hacer constante. Vale, veis que la idea es muy simple. Eh, y sin llegar a explicar todo, todo, todos los detalles, vamos a ver, vamos a ir a la librería otra vez y vamos a intentar averiguar qué es esto. Vamos a la librería, voy al principio y si bueno, vale, vamos a ver cuando define un árbol, vamos al principio de la librería, cuando define el tipo árbol, estas son las operaciones que exportan, bueno, los operadores, mira, aquí está, no, cuando define el tipo conjunto, el tipo conjunto, que va a ser. Bueno, lo de bin y TIP es, o es un nodo o es una hoja, ¿Por qué? Porque va a ser un árbol binario. En fin, esto es lo que nosotros muchas veces ponemos N y esto es muchas veces lo que ponemos H. Bueno, esto es para que sea impaciente, pero fijarse que tiene. Primer argumento, el tamaño del conjunto. Segundo, ¿quién va a ser? La raíz del árbol. Tercero, ¿qué va a ser? La parte izquierda, y qué es un árbol, que es un conjunto. Y el último elemento que es la parte derecha, que también es uno. Luego aquí, en el primer elemento, siempre lleva el número de elementos que tiene. Entonces, cuando yo le pregunto quién es el número de elementos, vamos a buscar otra vez la función eh, tamaño. ¿Dónde está la función tamaño? Aquí. Cuando yo le, busco, le digo la función tamaño, vamos a echarle un vistazo cómo está definida esta función. Eh, <coughs> la función tamaño. Si el conjunto es una hoja, ¿qué tamaño tiene? Cero. Si el conjunto no es una hoja, ¿qué va a ser? Un nodo. ¿Y el nodo qué tiene? El tamaño y los demás elementos. Entonces, para saber el tamaño, ¿qué es lo que me tiene que dar? Pues precisamente el primer argumento está claro que se ha quedado que el coste de esto es constante que no depende de nada vamos tanto depende de que eso le deja lo han dejado como variable anónima ha quedado clara la idea alguien que diga algo vale pues seguimos para adelante Ven que hacia siempre lo del truco y Seguimos con las operaciones. Aparte de estas, que son, digamos, las muy usuales, pues hay algunas relaciones que también vamos a usar. ¿Cuál? Es? La relación de ser subconjunto. Bueno, lo que va a comprobar es si el primero está contenido o igual al segundo. O ser subconjunto propio. El subconjunto propio es contenido, pero no igual. Bien. También la relación de igualdad, esa ya la habíamos visto. Y también, esas son las habituales, y también algunas, estas son las que, digamos, las de mayor contenido matemático, las operaciones y funciones con los conjuntos desde el punto de vista de las matemáticas, pero como los conjuntos son contenedores de elementos, y en ese sentido se, se parecen a las listas, pues también tienen muchas funciones que tienen las listas. ¿Cuáles? Hombre, yo puedo querer aplicarle a todos los elementos del conjunto una función. Eso de aplicarle a todo, ¿quién es? Esa era la función map. Por ejemplo, yo le estoy diciendo, el, al conjunto cuyos elementos son 3, 2 y 7, aplícale la función sumar 2. Entonces, ¿primero qué hace? Pues primero que construiría el conjunto sería el 2, 3, 7. Al 2 le suma 2, 4. Al 3 le suma 2, 5. Al 7 le suma 2, 9. Está también claro porque he puesto ese, ¿no? Ese es para decir que es el map de la, de la librería de conjunto. No el map, para que no se confunda, con el map de la librería que está en el prelucio. Y lo mismo. Además de aplicarle, yo me puedo quedar, quiere quedar con los elementos. Construir un conjunto cuyos elementos son los que cumplen una pro determinada propiedad. Eso para las listas era la función filtrar y para las y para los conjuntos también aquí qué le estoy diciendo es eh, construye este conjunto pero filtra y quédate solo con los elementos que son pares entonces me va a dar 12 y 8 como esta también es común en la lista pues eso también he tenido que poner eh, el nombre de la librería que estoy usando bueno digamos son las más frecuentes pero no son todas en el manual de la librería de conjuntos, ese lo tenéis en la página, este de aquí, pues aquí tenéis todas las funciones, o casi todas. En fin. La diferencia entre este y el que tenéis en la librería, bueno, porque aquí hay ejemplos de las funciones. Y vamos a echarle un vistazo rápido, para que veáis algunas que también están... Eh, vaya, Estoy en la librería de diccionario y lo que quería era la librería de conjunto. Vuelvo para atrás. Esta no es. En la. Voy a la parte de documentación. Y en la parte de documentación tenéis la librería. Mejor así, tenéis manual de la librería de conjunto. Bien, pues aquí tenéis. Bueno, vamos a ir viendo y algunas otras que no hemos visto, pero en fin, llamar la atención, y por supuesto todas esas están aquí, y con sus complejidades. Vamos a comentar algunas más. Veamos, esta ya la vimos, la de construir, bueno, también es habitual esta, no la habíamos visto, construir un conjunto que solo tiene un elemento. Bien, tenemos una, insertar, borrar, saber si es vacío, el tamaño pertenece, esa la habíamos visto. Igual que pertenece hay una del no pertenece algunas son más extrañas esas me las voy a, no las voy a comentar La de sus conjuntos estas dos sí las vimos y estas son también importantes estas de elementos mínimo y máximo mira la representación de conjuntos ya hemos dicho que están ordenados porque voy a poner en un lado los menores otro los mayores para ordenar ese árbol para que la búsqueda sea una búsqueda ordenada entonces, como los elementos del conjunto forzosamente en esta librería están ordenados, hay funciones que me dan el mínimo y el máximo de un elemento. ¿Cuál es la función para buscar el mínimo? Pues si yo le digo, "¿Quién es el mínimo elemento del conjunto 3 2, 5?", me va a dar el 2. Por supuesto, si la lista es vacía, me va a dar un error. ¿Quién es el máximo? El máximo es 4. Y también hay funciones para borrar. Le digo, borra el mínimo, que va a ser 3, 5. Ahora aquí no hay problema. Si borra el mínimo en el vacío, el vacío borra el máximo. ¿Quién va a quitar? El 5. Y hay otra función que <coughs> el, esto es busca el mínimo y bórralo. ¿Qué es lo que hace? Coge este conjunto. ¿Quién es el mínimo? 2. Ese es el que me va de aquí el 2 y el segundo elemento del par pues me va a devolver un par ¿quién es? pues el conjunto que tenía sin el mínimo es decir el 3, 4, 7 y lo mismo que he hecho con el mínimo se hace con el máximo bueno las uniones ya las habíamos visto pero también estas no las habíamos visto que también puede ser una unión de una lista de conjuntos esto es lo que alguna vez hemos llamado la unión general Mirá que el nombre es lo mismo, pero ahora con es la unión de una lista de conjuntos. La intersección, la diferencia, si lo habíamos visto, lo del filtrado, la partición, lo mismo. Que cuando yo le diga, esto es, son algunas, hombre, mirá que los nombres se conservan porque en los conjuntos funcionan casi igual que las listas. Si yo le digo, parte los elementos de este conjunto según la relación par, ¿qué hace? pues me va a dar un par de conjuntos el primero ¿quiénes son? los que son pares los elementos del segundo ¿quiénes son? los que son impares bueno, el más también está la función de plegado como lista, exactamente igual las funciones de conversión eh, la función de igualdad bueno, también está el dividir eh, según los menores y los mayores exactamente, buscar los índices igual que en lista bueno, ahí lo tenéis y también hay una función que lo que hace es mostrarme un conjunto si yo le digo, construye el, el elemento construye el conjunto cuyos elementos son los elementos de, del 1 al 5 y digo que me enseñe el árbol Bueno pues el árbol que me enseña es este alguien es capaz de fin, me lo enseña de esta forma. Mirad, la raíz es el 4, que tiene dos hijos. Por un lado tiene el 5 y por otro tiene el 2. Y el 2 tiene dos hijos, el 1 y el 3. ¿Alguien es capaz de darse cuenta qué orden tiene ahí? ¿Cómo está construyendo este árbol? ¿Qué pone en la derecha y qué pone en la izquierda? Que lo que está poniendo en un lado son los menores y en el otro los mayores. Pero, ¿y por qué ha empezado por el 4? Eso es lo que os dije antes para intentar que la profundidad de los árboles sea mínima. Mirad que este árbol tiene siete elementos, pero ¿cuál es la máxima profundidad que tiene? Este está en la raíz 0, 1, 2. Tiene profundidad con profundidad 2 ya construida. Bien, pero eso ya lo veremos con más detalle. En la clase del bien. Bueno, una pregunta: ¿ha quedado claro la librería de conjunto o alguna pregunta sobre conjunto antes que empecemos con los diccionarios? ¿Ha quedado claro? Sí, no. Bueno, vale, pues con este. No los de la, los árboles, no los de los árboles. Eso es para intentar darnos cuenta qué es lo que está pasando por debajo. De que en realidad esa es la representación. Lo que sí tenéis que usarla. Y os he puesto una relación. Mirad, si vais a la página de la asignatura. <coughs> si vamos a la página de la asignatura. <coughs> aquí... esta no, eh, esta, pero tampoco esta, pues he cogido la de un año que no es, esta de aquí, vais a la página, vais a donde están los ejercicios, los del grupo 2 lo tienen que mirar en el grupo 2, aquí están los del grupo 4, y mira que hay una relación, la relación 28, que es repetir, los mismos ejercicios de la relación 27, pero usando ahora la librería de conjunto. Mira que la mayoría es eh, importamos la librería de conjunto aquí, como ese, y ahora lo que hay que hacer es definirlo, pero mucho es, bueno, buscar cómo se llama la función en la librería, su conjunto propio, que pues se lo hemos puesto, puedes ponerlo. Y entonces la mayoría de los ejercicios de esta relación es soluciones de una hoja, porque ¿quién es el cardinal? Pues el cardina es el tamaño que acabamos de ver. Bueno, vamos ahora a, a, la, eh, a los diccionarios. ¿Qué son diccionarios? Empezamos, mientras que la idea de conjunto estaba clara, ¿qué son los diccionarios? Bien, pues los diccionarios, lo podemos ver, también se llaman listas de asociación, son eh, <coughs> listas de pares, de manera que el primer elemento es la clave y el segundo el valor. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de un diccionario, los números de teléfono. Pues entonces, los números de teléfono, ¿qué sería Primer elemento de cada par, el nombre de la persona. Segundo elemento, su número de teléfono. Entonces, esa lista formada por los nombres y los números de teléfono, ese es un diccionario. Y para los diccionarios, pues hay una librería, que es la librería... De diccionario, le dais aquí esta librería. Voy a ponerlo más grande. Esta es la que vamos a ver. La librería de diccionario. Bueno, nosotros vamos a usarlo. En todos los ejemplos, vamos a suponer que lo hemos importado. En fin, otra vez están los conflictos de nombre. Para que para resolver los conflictos le damos un nombre a la librería, un nombre abre, un abreviado. Por ejemplo, ahora le ponemos la m. Y si queremos evitar todos los problemas, entonces lo ponemos cualificado, pero eso habría que detallarlo todo. Bien, pues empezamos. Mirad que la estructura de esta parte de los diccionarios es análoga totalmente a la que hemos hecho con conjuntos. Y la estructura la voy a intentar mantener exactamente lo mismo que acabamos de hacer con los conjuntos, pero ahora con los diccionarios. Y los diccionarios no vienen a ser más que una generalización de conjuntos. Lo que pasa es que antes los conjuntos solo había un elemento y ahora son pares elementos con clave-valor. Bien. ¿Cuál es el tipo? Bien, pues el tipo es CA. C que es el tipo de las claves y A que es el tipo de los valores. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo esta lista de pares. Ahora en lugar de teléfono vamos a pensar en notas que son más chicos. Es decir, Ana tiene un 5, Juan tiene un 7, Eva tiene un 6. Bueno, esto es una lista de pares. Y ahora digo que lo quiero transformar esa lista de pares en un diccionario. ¿Cuál es la función que lo transforma? La misma que antes. Una función que me va a pasar de lista a la estructura que esté trabajando. En este caso, diccionario. Antes era de lista conjunto, pero bueno, siempre usamos la misma ¿no? Y se lo voy a asignar a D1. Si pregunto, ¿cuál es el tipo de D1 que me devuelve? Pues me dice, D1 tiene tipo diccionario. ¿Esto de aquí quién es? Esto es el tipo de los primeros elementos. Aquí me dice una lista de caracteres. Claro, una lista de caracteres es lo mismo que una cadena. ¿Y el segundo qué son? Pues el segundo son números enteros. Mirá que en el diccionario, otra vez... No va a haber repeticiones, a la misma persona no le vamos a poner dos notas y tampoco importa el orden. De manera que si en lugar de eso aquí Eva y Juan lo he cambiado y digo, bueno, pues este es el diccionario. Como diccionario, el de 1 y el de 2 son iguales. Está claro que eso lo comparte con conjunto, que el orden de los pares en un diccionario no me importa y los pares no pueden estar repetidos. Bien. Y vamos a ver ahora las funciones que tenemos sobre los diccionarios. Y vamos a ver, intentar seguir el mismo orden que el conjunto. ¿Cuál es la primera función que tenemos en conjunto? El conjunto vacío. ¿Cuál es la primera que tenemos que ver en los diccionarios? El diccionario vacío. Bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? El mismo. Y el diccionario vacío, cuando yo le diga esto, ¿qué va a ser? Pues va a ser un diccionario que la lista le pare quién es la lista vacía después insertar pero ahora para insertar en un diccionario que necesito antes que era solo un elemento ahora no ahora necesito quién es la clave y quién es el valor si yo le digo inserta vamos a ver aquí si el diccionario está vacío y le digo inserta un, el, un nuevo par que la clave es el 3 y el valor es el 7 que me va a dar el 37 pero supone que yo tengo un diccionario creado tengo aquí el diccionario que tiene los pares 4a 6b 8e y digo inserta el 3c el 3c no está porque aquí los únicos que tienen valor son el 4 el 6 y el 8 entonces lo inserta ¿qué hace me lo añade qué pasa si le digo que inserte algo que sí está por ejemplo le digo inserta que el 6 le corresponde la letra c sí. Esta es la, la clave es el 6 y el valor es el 6 en este diccionario. ¿Qué pasa? Que el diccionario, el 6 ya tenía un valor, el B. ¿Qué va a pasar cuando le diga que inserte? Aquí, no lo va a repetir. Lo que hace es que al 6 le asigna el nuevo valor, el C. Es como si hubiese hecho una revisión de examen, el nuevo valor quita el viejo y se queda siempre un ha quedado claro lo de insertar. Y lo mismo, eh, la siguiente función que fue, después de insertar, borrar. Si yo tengo un diccionario eh, que tiene, en donde aparece el 3 con valor B, si le digo que borre el 3, le estoy diciendo que borre la clave. Es eh, borra el par cuya clave es el 3. ¿Qué me queda? Que el 5 es A y el 7 es el D. Y si lo que le digo que borre no está, le digo, borra el par cuya clave es 4. Como no está, pues me deja otro. Fijarse de todas formas lo que os decía. Siempre me lo va a dar sin repetición y ordenado. Aunque yo he escrito aquí 537, cuando me da, fijarse las claves, 357. Me lo muestra siempre. ordenado. Por eso os decía que los diccionarios es muy parecido a los conjuntos. Siguiente función es comprobar si una clave pertenece al diccionario. Yo le pregunto, ¿en este diccionario hay algún par cuya clave sea 5? Sí, el 5B, pues me devuelve verdadero. ¿Hay alguno cuya clave sea 7? No, pues me devuelve falso. Y por último, ¿la función vacío? ¿La función vacío es el diccionario vacío? es ¿Vacío? Sí, el diccionario cuyo elemento solo tiene un, un par, que es el 3, 2, y vacío. No. ¿Por qué he tenido que poner la m? Por la posibilidad de conflicto de nombre, porque la función null también sirve para reconocer si una lista es vacía o no. Y para que no haya conflictos, para resolver conflictos, le he puesto el m. Igual que en las listas, pues tenemos funciones que transforman lista en diccionario, esa la estamos hartos de usar, pero también hay funciones que hacen la transformación contraria, es decir van ahí de diccionario a lista pero bueno, el primero no hay entonces cuando yo le digo que lo transforme, que lo que hace en lista lo que hace, coge un diccionario y me devuelve la lista de los pares, sin más, el 1735 también podría querer no la lista de los pares, sino las listas de las claves. Es decir, yo tengo un diccionario que representa las notas. El primero son los nombres de los alumnos y digo, yo solo quiero saber los nombres sin importarme las notas. Entonces, hay una función que me va a dar la lista de las claves. Por ejemplo, en este diccionario, ¿quiénes son las claves? El 1, 3 y 2. El 1, 3 y 2. Pero como lo da siempre ordenado, me da el 1, 2, 3. También otra eh, que me dé los valores. Pues entonces es la función elemento. Eso es que me va a dar el 7, el 5 y el 8. Eh, el 7, el 5 y el 8. ¿De acuerdo? Así que estas son las funciones. Y después lo que tenemos son las eh, operaciones habituales o operaciones frecuentes condicionales. Una, el tamaño. ¿El tamaño qué? Es? Pues el tamaño es el número de elementos, pero cada elemento es un par. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué tamaño tiene el diccionario vacío? Cero. ¿Qué tamaño tiene este diccionario? Tres. Porque hay tres pares. No, no sé. ¿Qué tamaño tiene este? Dice uno, bueno, tiene el cuatro, ta, ta. ta, ta. También me da tres. ¿Por qué? Porque aunque la ha estado dos veces, como quita las repeticiones, son tres elementos distintos y lo mismo este de aquí si yo quiero crear un diccionario que solo tiene un par bueno, pues esto sería el diccionario cuyo par tiene clave D y valor 4 solo tiene uno y esta función es para buscar el valor de un elemento mirad yo tengo este diccionario el 4 tiene valor A el 5 tiene valor B y el 2 tiene valor E le pregunto, ¿qué valor tiene el 5? Pues va recorriendo y me dice, el 5 tiene valor B. Lo ha encontrado y tiene valor B. En cambio, si le pregunto, ¿qué valor tiene el 7? Si le pregunto, ¿qué valor tiene el 7? Como no está, pues lo que me va a dar es nada. Es decir, que me da un opcional. Y esta función es la misma. Esta función también existe para conjuntos y por eso es por lo que tengo que ponerle la F. También existen las funciones de aplicarle a todos los valores una función. Por ejemplo, yo le digo, tengo este diccionario. Y lo que le voy a decir, bueno, pensé que esto podría ser también nota. Le digo, bueno, subirla todo, a todo un punto. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Quién es el menor? 3, 8. Si le sube 1, el que sube el valor, no la clave. Eh, el siguiente, ¿qué era? El siguiente era 6, 7. Pues, ¿qué es lo que me va a dar? El 7... Le, le suma 1 y me da 8, y así sucesivamente. Y lo mismo para el filtrar: es el diccionario cuyos valores cumplen una clave. Por ejemplo, si el diccionario es, representa unas notas, decir, bueno, dame todo lo que son mayores o iguales que 5. El filtrar los mayores o iguales que 5, que me va a dar? Me va a dar el diccionario formado por los aprobados. Por ejemplo, aquí le digo, de esta, pensad aquí, les digo, ¿quiénes son los que han sacado más de 5, mayor que 5? El B lo elimina, el E si lo conserva, 8, el D lo elimina porque tiene un 3, el A si lo conserva, 7, y después me lo ordena. Entonces me da solo el 7 y el, el A7 y el E8. Fijarse que está filtrando los valores, no las claves. Bueno, y ahora hay veces que dice, bueno, pero si uno no es posible que una clave tenga más de un valor, bueno, es posible, pues es decir, se lo añade y ya estaba, pone la nueva. Eso es una solución radical. Hombre, en algunos casos sí funciona. En las listas de notas de un examen, en un examen solo ha sacado una nota. Entonces, la nota de la última revisión, las otras se pierden. Pero si son un conjunto de exámenes, la nota del primero, la nota del segundo, la nota del tercero, esas las debe de conservar. Y para eso, eh, lo transformo a partir de la lista, pero con una función que dice, la función, lo que viene a decir, bueno, si ese, si esa clave ya tiene un valor, ¿qué hago con esos dos valores? Con el valor que tenía y el valor que ahora le quiero añadir. Vamos a verlo a través de ejemplo. Aquí. ¿Qué le estoy diciendo? Esto le estoy diciendo es: a partir de esta lista, eh, construye un diccionario y cuando te encuentra una clave que ya tiene valor, lo que, usa, lo que tienes que usar para esos valores es la función de concatenar. Entonces empezaría, empezaría aquí. Con el C, tendría el 5C. En este momento solo tendría el 5C. Después 3B, da el 3B. Pero aquí vuelve a encontrarse el 5A. Con lo que habíamos dicho antes, el 5A quitaría, la A sustituiría al C. Pero como lo que le he dicho es que concatene el valor que ya tenía, que era el C, lo concatena con el A y me da el CA. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Primero coge el 3. 3A, tendría el 3A, después 5C, tendría este C de aquí, después el 3B, el 3 ya tenía el A, pero que le hemos dicho, concatena, bueno pues ya le, le añado el B, el 5 ya tenía el C, pero cuando le, le digo el A, concatena, vamos a verlo con otra que no sea concatenación, restar, el es 1, el 3 tendría en este momento 1, el 5 tendría 2, Ahora irle 3, 6. Bueno, 1 que tenía menos, que es la operación que hay que ser, 6 que ahora tiene, ¿qué tendría? Menos 5. Eh, el 5 que tenía, 2. Pero ahora el poner pongo 5, 4. ¿Ese 4 qué hace? Pues 2 que tenía, menos 4 que acabo de poner, pues que queda 5 menos 2. ¿Ha quedado claro lo no, de la función añadir? ¿No? Eh, Siempre lo está haciendo desde derecha a izquierda, y lo que está haciendo es al valor que tenía, qué operación hay que hacer. La operación podría ser si son listas concatenadas, si son números restados, lo mismo podría ser sumar, multiplicar, cualquiera. Y esto que lo hemos hecho para la transformación también se puede hacer para insertar. Por ejemplo, aquí lo que le estoy diciendo es: inserta en este diccionario la clave 7 con el valor de. Como no pues añade sin problema. Pero aquí en el segundo ejemplo resulta que el 3 sí está, pues el 3 tenía valor b. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le estoy diciendo que al 3 le tiene que insertar el valor d, pero insertar o no es solo insertar. En casos de conflicto, ¿qué tiene que hacer unirlo con el concatenar, como el 3 tenía el b. Y ahora le quiero añadir el D, ¿qué me va a dar debe lo mismo en lugar de operación de concatenar con números. Aquí que le estoy diciendo el 3-2 el 3-2 como el 3 tenía valor 4 y le quiero añadir 2 y en caso de que estuviese multiplica el 3 que tenía valor 4 y ahora le pongo el valor 2 y multiplico, pues el 3 acabará con valor 8. Si no está, no hay problema. Como siempre, aquí tenéis también hemos visto las más frecuentes. Si vais a la mano a, a la librería, pues aquí tenéis muchas más. En fin, eh, lo del tipo construcción esta la hemos visto, el insertar también insertar en función de la clave está relativamente rara se usa poco pero en fin está definida, borrar, cambiar. El ajuste es como modificar valores, actualizar, veis que están aquí todas. Esto lo podéis leer. Tenéis ahí todos los detalles. Y por supuesto, como eso siempre la tenéis a vuestra disposición, cuando estáis haciendo los ejercicios, pues siempre podéis venir al manual de funciones. El tamaño, buscar, el pertenece. Esta es otra forma más cómoda. En fin, mirad, esta sí, en esta sí me voy a parar. Esta que es lo que está haciendo, a qué os recuerda, os recuerda a los vectores, no en el, el signo de admiración. Pues aquí que le estoy diciendo en este diccionario, busca cuál es el valor de 5. El valor de 5 me da la B. es decir, que en lugar de en lugar de una forma fácil de buscarlo, no es B. y si resulta que le estoy preguntando en este diccionario que el valor tiene el 7, como el 7 no está. Da un error. Para que me, no me dé un error, pues existe otra función que es por defecto. Pues dice: aquí le estoy preguntando, busca qué valor tiene el P en este diccionario. Eh, eh, no, perdón. Busca el valor de 5 con el valor de defecto P. ¿Qué significa el valor de defecto? Busca el 5 como tiene valor P, me da, como tiene valor B, me da el B. Si él busca el 7, como el 7 no lo encuentra, en lugar de dar un error, como antes, pues me da el valor por defecto. Es decir, todo el mundo tiene... hasta que no tenga una nota. Bueno, pues eso más o menos sería. Es para evitar la, las excepciones de error. Bueno, esto es buscar, buscar los índices, esto es como la lista, el elemento que está en una posición. Bueno, también existen subdiccionarios. También existe, ya os dije que era análogo a los análogo a lo conjuntos, buscar el mínimo, buscar el mínimo es ¿eh? buscar el elemento con la menor clave, entre el 5, 1 y el 3, 7, ¿quién es el menor clave? El 3, 7, lo mismo el, base, el máximo, borrar el mínimo, borrar el máximo, bueno, todas estas son igual. También existen las operaciones condicionarios. Análoga a las operaciones con conjunto. ¿Quién es la unión de los diccionarios? Veis aquí, pues, pues simplemente es formarlo y como siempre se queda solo con uno de los valores. Hay una unión que bueno, ¿y qué hago en el caso de que haya conflicto? Veis, va a unir estos dos, pero dice, en caso de que haya conflicto, ¿qué hago? Dice, bueno, pues sumarlo. Por ejemplo aquí, el 5... Eh, tiene valor 7 y el 5 tiene valor 9 en la unión, el 5 ¿qué valor va a tener? 16 el 3 tiene valor 4 y aquí no está Bueno, pues el 3 se queda con valor 4 y los demás con su valor, está claro lo de la unión con qué hacer con defecto, eh, en caso de defecto aquí no, aquí se queda simplemente con 1, se queda con el 5, 7 y el 5, 9 se lo ha cargado, se queda solo con el primero, este de aquí, lo pierde, a no ser que le digamos unión con alguna operación para hacerlo. También existe la unión de una lista de diccionarios y la unión de una lista de diccionarios con una función para resolverlo. Lo mismo la intersección, sin resolver conflictos o resolviendo conflictos. Las diferencias, también existe la versión con y las funciones de orden superior. Quedando con los elementos. Bueno, la partición divide la función MAP. Y las MAP, bueno, pues existe también Map en las claves, MAP en los valores. Existen muchos. También existen las funciones de, las funciones de conversión, que ya lo hemos visto. Algunas, y también hay una que es para trabajar de diccionario a Conjuntos de clave. Bueno, aquí hay las otras funciones, funciones para listas ordenadas Y como había dicho, pues los diccionarios también, las funciones son muy eficientes. ¿Por qué? Pues los diccionarios internamente están representados con árboles, de, árboles ordenados de profundidad mínima. Pero eso, que era lo último, eso es lo que ya veremos en el tema del viernes, que es cómo... Construir estos árboles para que esas operaciones sean todas de complejidad baja. Bueno, aquí tenéis de, en, fin, en la librería tenéis todo. Y bueno, mirad, por comentar algo de, de las complejidades. ¿Os acordáis el punto que es? el, Perdón, la admiración, ¿qué es lo que va a ser? El elemento, ¿qué complejidad tiene? Logaritmo de n, eh, ¿Lo podéis ver intuitivamente? Sí, porque si eh, el diccionario lo tengo como un árbol equilibrado de profundidad mínima, si hay n pares, la máxima profundidad que tiene logaritmo en base 2 de n. La de saber si es vacío el tamaño. Bueno, como no funcionó el truco en los conjuntos, pues aquí también la función que me va a hacer tamaño es constante. ¿Por qué? Porque el tamaño lo va a... A, a llevar como un valor cada vez que añade un elemento aumenta el tamaño, cada vez que quito un elemento baja en uno el tamaño, pertenece también es logarítmica Dar eh, el valor ya lo hemos dicho, bueno, ahí tenéis todas las funciones con las complejidades bueno, el insertar también es logarítmica bueno, veis todas las funciones y Aquí podéis siempre utilizarlo. Bueno, mirad alguna. La intersección. ¿Qué complejidad tiene ahora la intersección? Pues la suma, es el orden de la suma del número de elementos de cada uno de los diccionarios que se estén, de los que se estén haciendo la intersección. Bien, pues igual que os dejé la relación 28. En la relación 28, que esta es trivial, de casi verla. Sin más, también os he puesto una relación para hacer ejercicios con los diccionarios. Y esa es la relación 29 del grupo 4. Y en el grupo 2, no me acuerdo qué número. ¿Qué número es, María José? ¿eh? En el grupo 2. Eh, la 31. Vale. Bueno, mirad que. A ver, que he escuchado algo es la 31 y 32, la que son las 28 y 29 en el grupo 2, exactamente, 31 y 32. Bueno, eh, y en esa relación, aquí por comentario por encima, vamos a representar las relaciones como conjunto y una relación binaria aquí, hombre, supongo que todo el mundo... Conoce lo de las relaciones binarias. De todas formas, os he dejado ahí un enlace a la Wikipedia, que espero que funcione. Bueno, aquí está todo lo de las relaciones y todo lo que significa ser reflexiva, simétrica, transitiva, eh, total. Ahí están todas las definiciones y eso es lo que tenéis que eh, hacer. ¿Y qué va a ser una relación? Mirad, o. Oh, me detengo un poco en la representación y después también en la clausura. ¿Qué va a ser el tipo de dato de relaciones? De relaciones sobre un tipo de, de elemento que es Pues, ¿qué va a ser? Es una. <coughs> vaya. En fin. El constructor va a ser R. <coughs> y. Eh, tiene, primer argumento, un conjunto de A. ¿Ese que qué va a ser? Ese es el universo de la relación. Es todos los elementos que hay. Y después, ¿cómo sé que un elemento está relacionado con otro? Mirad, en este ejemplo de aquí. Aquí, ¿quiénes son todos los elementos que hay en la relación? Pues los números del 1 al 9. Esto es lo que me va a dar el universo. Y ahora, ¿quiénes están relacionados? Está relacionado el 1 con el 3, el 2 con el 6 el 8 con el 9 y el 2 con el 7 en una relación el orden no me importa por eso el conjunto va a ser el segundo lo que muestra el grafo de la relación es un conjunto de pares porque el orden de esos pares no me importa bueno aquí tenéis que sacar el universo el grafo y definir propiedades saber si la propicia eh, ¿la relación es reflexiva o no? En fin, supongo que todo el mundo se acuerda pero si alguien no se acuerda aquí tenéis las definiciones de de las propiedades reflexiva, simétrica, conjunto la composición de dos relaciones sabe si es transitiva sabe si es de equivalencia y reflexiva, antisimétrica si es total bueno, y esto es la segunda cuestión las clausuras de eso no estoy seguro que todo el mundo lo haya estudiado. Pero, ¿qué es la clausura reflexiva de una relación? Pues la clausura reflexiva de una relación es la menor relación reflexiva que contiene a la que nos da. Por ejemplo, supongamos que el universo son los números 1 y 3. Nada más que tiene esos dos. Y tengo estos dos pares, el 1, 1 y el 3, 1. ¿La relación es reflexiva? No. ¿Por qué? ...porque tendría que estar el 1, 1 y el 3, 3... ...luego, para calcular qué es lo que le tengo que añadir... ...el 3, 3... ...queda claro, ¿no? Sí, ha quedado claro lo de la clausura reflexiva, ¿no? Alguien que diga algo... ...vale, me dicen... ...y lo mismo... ...está es muy fácil... ...bueno, y hay que comprobar... ...que la clausura reflexiva es reflexiva y la clausura simétrica. Mira, ahora los elementos del universo son el 1 3 5 y tengo el 1 1, tengo el 3 1 y tengo el 1 5. Esta relación no es simétrica porque tengo el 3 1, pero para que sea simétrica que le tengo que añadir eh, el, le tengo que añadir el 1 3, porque tenía el 3 1 está Tengo el 1 5, pero que le tengo que añadir para que sea simétrica el 5 1 el 11 su simétrico el 1-1 y ese ya está esa sería la menor relación simétrica que contienen a la que nos y lo último esta relación esta relación que me dan no es transitiva porque porque tengo el 1 2 tengo el 25 para que sea transitiva tendría que tener el 25 entonces hay que añadir el 25 y también tengo el 25 y tengo el 56 entonces también tengo que añadir el 26 bueno y esto una vez que también tengo el 26 también tengo que añadir el 16 pues tengo el 12 y acabo de añadir el 26 con el 12 y el 26 también tengo que añadir el 16 así que esto lo tengo que repetir hasta que al final me dé una relación que contenga a la original y que sea transitiva de acuerdo y esa es la clausura transitiva la menor relación transitiva que contiene. ¿Y como hay que hacer algunas propiedades? Bueno, pues aquí como siempre, os he dejado el, un generador de relaciones y lo, el generador es de la forma habitual. Esto es una lista arbitraria de elementos. Eh, después <coughs> los pasos perdón, <coughs> vaya cojo los pares, esto va a ser una lista de los pares y a partir de ahí construyo la relación, esto lo paso a conjunto, esto también lo paso, y esto es lo que debo. Sí, pero ahí tampoco os tenéis que meter demasiado de cómo se genera, sino simplemente esto es lo que se va a usar y lo que hay que hacer es comprobar que, la, que vuestras definiciones van cumpliendo las propiedades. Bien, pues voy a parar el vídeo porque con eso ya está el tema completo.